La inquietud de escribir en mí nació cuando tenía 12 años, estaba en el, en el colegio, en el sexto de primaria, y una profesora nos mandó a hacer un relato y yo decidí hacer el mío sobre pingüinos, no me preguntéis por qué, porque no lo sé, y le gustó tanto a mis compañeros cuando lo leí, se rieron tanto, no sé si de mí o conmigo, pero la cosa es que yo salí súper contenta de clase y dije yo me quiero dedicar a esto, y desde entonces no he dejado de escribir. Yo empecé a publicar mis novelas en una plataforma de internet que se llama Wattpad, un amigo gratis, que fue mi primer libro, tuvo 4 millones de visitas, tiene actualmente, y el segundo tiene 5 millones de visitas. Entonces los lectores, cuando leyeron Un amigo gratis y yo terminé en la plataforma, les gustó tanto el libro que decidieron, por su cuenta, que yo lo iba a sacar en físico. Entonces ellos empezaron a llamar y a escribir a las editoriales por correo, por redes sociales, etc., para que sacaran el libro en papel y una de ellas, Oz Editorial, decidió publicarlo, y bueno, para mí fue todo un sueño cumplido. De cara a los jóvenes, porque son libros juveniles dedicados eh, a jóvenes, es que se sientan identificados con los personajes, que vean que los mismos problemas que tienen ellos seguramente también los va a tener otra gente de su edad, y que sepan que se pueden solucionar. Por ejemplo, algo que, que trato muchísimo en las dos novelas es el, el amor propio y el quererse uno mismo. Yo llevo toda la vida leyendo, he leído a muchísimas autoras, que para mí han sido ídolos, a los que yo siempre he querido parecerme. Pero algo que, que he notado es que todas las autoras a las que he leído ha sido por gusto y no porque se me han mandado en el instituto o en el colegio, porque por desgracia las mujeres no tenemos lugar en la literatura que se da en los centros educativos. Y yo creo que eso es algo que hay que cambiar, porque de la misma forma que me han influido a mí, podrían haber influido a muchas más niñas y a muchos más niños si se les hubiera dado ese espacio que no tienen. Tú como mujer y como persona tienes que saber qué quieres hacer con tu vida, ¿Qué es lo que, a qué te quieres dedicar, cuál es tu sueño, y simplemente perseguirlo. Seguramente te van a poner muchas trabas, porque actualmente el mundo es así, y cuando tienes un sueño hay gente que se esfuerza en, en pisotearlo, pero yo creo que los límites los marca uno mismo, y que si tú estás decidida a conseguir lo que quieres hacer, lo acabarás consiguiendo. Así que eso, yo les mando mucho ánimo y les digo que no se rindan, porque yo al principio también pensaba que lo que quería conseguir, que era publicar dos libros, era imposible, y como soy muy cabezota, lo acabé consiguiendo trabajando mucho y esforzándome mucho y sobre todo teniendo mucha paciencia.